Desafío de Vox. Esta noche a las 8. Tú nos ves. Caracol TV. Estamos próximos a terminar la primera etapa de este desafío. No serán cuatro casas, sino tres. Muy pronto, uno de los equipos tendrá que bajar la bandera. Su historia en este desafío ha terminado. ¿Cómo vamos a empezar? El más, ¿cuánto pierde? Pero pelotiguero, uno, dos, tres Mientras uno sufre. ¿Y usted qué chantado? Estoy buscando a los chicos que van a cumplir el castigo ¿Otros gozan? <risa> Ay, yo pensé que tenía una pantaloneta Después dicen que es mentira Desafío de box Esta noche a las 8 Tú nos ves Caracol TV la del último capítulo Están tratando de convencer a Emma para que se rape su pelo, para que se lo corte. Entonces vemos que ella ha estado muy angustiada, pero finalmente podemos ver como las participantes de los otros equipos la convencen de que no vaya a hacer tal cosa. Que mejor incite para que haya una competencia, una sana competencia y así poder ella hacerlo mejor, porque esto es algo muy maluco para ella. Entonces vemos que en ese momento Sara queda muy pensativa ya que podría ser ella la que tal vez tenga que raparse el pelo. Bueno, eso es lo que vemos en el avance del capítulo de hoy.